Bien, Dios mío, o sea, me hago en la puta, tío Buah, el papá eh, en unas tres semanas eh, 800 followers, GG, ¿eh? ¿Te imaginas? La verdad que estaría guapo, ¿eh? ¡Está increíble la intro, eh! Trabajador. ¡Está guapísima! Bosque, muy Team Marton, muy Team Marton buscar ¡Se sí, va! Buenas tardes, mi hermano Muchas gracias todo por todo ese verdad. mega hosting a diario, tío ¡Grande! Vale, olía los caracoles lo y ya estamos en el fucking Resident un Evil. Se <tose> Muchísimas gracias por ese de hosting, que tío. Le gustan más los la mirada, recordó los cuentos que le contaba Le dio la bienvenida y se movió su ala. Se su ala. Se Le su ala. Se su al pasar por el cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido Muchas gracias, a por de... ese mega raid Entonces, tío, grande. ¿Cómo estamos mi hermano? ¿Qué pasó Y con un chasquido, Muchísimas gracias. Un hermoso vestido de la nada. De... Niña, Mi compa esto a mí es la polla la la tío. Muchísimas gracias. Pero la que está así, es que es la intro y fog estoy flipando. <risa> Atravesó aguas superuobos con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Se firuró? pero la atenazó el hambre y su uh -huh -huh. corazón se tornó pesado. Es cero de eh, fuera de coña. Entonces el rey pez se caso, presentó eh. y le ofreció una de sus escamas. "Te niña, que aproveche." La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Wow. Más adelante, se adentró en el niña, ¿no? corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. ¡Avariciosa! El caballo <risa> se enfureció y llamó a las otras criaturas. ¡Guapicio! La niña se aturdió cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. ¿Qué? Little Nightmare, free, jajaja <risa> the game, sport. The game. y Sport Cheke. Dios, qué fibrelazo que pues tiene sí, una niña, que sí, sí, sí. Yo, la niña, hermano, pero qué. ¡Qué fibrelazo es más grande que mi cabeza, hermano! Me ¡Qué, ¿Qué? cabezazo, loco! ¡Golazo! ¡Wow! ¡Increíble! <risa> ¿Y ahora de lo de España de salir de toque de queda? <risa> No ahora ya no hay tricoso, El ap no he visto todavía meses. la nueva temporada, mi hermano eh, Ruma la de la tienda, Y ahora ya no hay, mi traducción. hermano Seba Descontrol completamente, eh un Mi un compa, qué onda para grande, tío Pero, eh, desconcentro Papá, no, no, es es perdonadme, estaba súper abstraído no He entendí. caído a veces Ari antes con el nos high, nos Guille ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo arrancarlo? va el lunes? soy la niña, increíble, Perfectamente. Dindou, ¿cómo estamos, mi hermanote? ¿Pero qué es? Resident Evil Bill We We got it, guys, we got it el relajado, tío. No soy Mi es, solo lo prudente. Por mí de perla, Eres... que gachan, tío. Y Manzanas, eh, las manzanitas. Vaya, vaya tela, yo, yo creo que el niño se va a caer al suelo, ¿no? Ah. Es una peli, eh? no, es un juego, esa vez a dar y, eh, está guapo, no es tan de terror, terror, es como un o sea, un, un Valhelsing, tío, qué guapo. Guapísimo. Soltamos a la niña al suelo. Si, si, se, si rebota, eh, creo que estará hecho de un eh, material bastante poderoso, tío. Soltamos a la niña al suelo, ¿no? Soltad, no, mirad, mi, mi, mirad, no, soltar. tío. Me cago la leche. ¿Cómo estamos, campeones? Grandes, a O Oye, muchísimas gracias por ese mega hosting a diario. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue? El mediodía. Por fin estamos en Resident Evil. Buenas tardes, mi hermano Leslie. ¿Cómo estamos, mi hermanote? ¿Cómo van el world, macho? Sí, eh, te di manzana, me encanta eh, Tiramos a la niña, ¿no? Entonces al suelo Por fin ya tenemos el de increíble Me quedo en la leche Si me veis así, es eh, eh, porque, wow Lo de España Botellón, sí, lo que le está diciendo a Seba Que es que eh, se va a descontrolar muchísimo, tío Pero muchísimo, bueno, ya se ha descontrolado O sea, literal Qué cabezón que tiene la niña, ¿no? O sea, qué cojones, tío Vale Exploremos O sea, F, es Farda Sí, papá. Es una locura ahora, ¿eh? ¿Qué tal, paulones? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¡Es para la niña! ¿Os imagináis que explota? O sea, como una lata de Coca-Cola. Ese Resident, qué alegría, tío, te lo prometo, Leslie. Tenía muchas ganas de jugar a este Resident Evil. Eh, el demo me fascinó, la verdad. Hizo como que creara... O sea, algo en mí nació. En plan, juégalo, hijo de puta, juégalo. ¿Sabes? Juégalo, tío. Déjate de, de, de tanto Fortnite y juega un juego también para disfrutar de vez en cuando. Y bueno, gracias también a Nicole que ha puesto parte de regalo eh, de mi cumpleaños, otro preadelantamiento de cumpleaños. Y también a mi hermano Nacho, me cago la leche. Y yo también he puesto parte, Cuando pero coño, mayor, es jodido. Juntos, ¿vale? Es jodido. Me cago la leche. ¿eh? Y Titu, eh, increíble. Eh, ¿Cómo le ha dicho a su hija que beberá junto, no? Eh, y eso, bro. ¿Qué cojones, tío? O sea, es, es de jazz. Nuestro gusto musical ha mejorado con los años. Ya sé. Eh? ¿eh? Cállate, perra. <risa> Mete a la bebé en el cajón, te imaginas, Eva. <risa> Coca-Cola, puma. Papá se me había eh, pasado a decirte que ya al fin creer el, di el Discord, ¿eh? Primero no me creé una cuenta. Hostia, no pasa nada, me cago en la leche. O sea, sin problema, eh, ya te doy el acceso al Discord un momentillo. Tengo que. Es que es una. Vale, aquí me deja. Un nano, nano un segundo. Papá, el primero. De... El primero de Discord, eh... ¿quién es el primero de Discord, campeón? O sea, me sale siempre aleatoriamente O sea, la conversación última que tengamos Siempre Exacto, el 22 que Nicole, esa es, Eva O sea, no queda nada, me hago anciano, chavales O sea, un, un anciano, tío me sobre las escaleras eh, A dejar el de beber en la cuna Vale, voy, voy, voy, Jeffrey, perdonadme Es que quiero llegar a explorar la cocina A ver si me puedo llevar ya unos macarrones o algo O dejar a la niña aquí en una caja Mía, lo no hace todo a mano Madre eso mía hay tanto. Pup, Entonces esto me huele a leche materna, chavales, me voy eh, -cum. <risa> Me voy <risa> Madre mía me voy, me voy a, a llevar al niño de los juegos, tío. Cocina a la niña, ¿eh? La niña? <risa> a veces <darte> a caso, ¿eh? <risa> Sería gracioso. Papá, ¿cómo se hace eh? lo de los memes que sale o lo de los puntos? Es, un, eh? ¿Es una aplicación ah, que vale, hay bien, que nos la enseñó bien, eh, firmes pies. Eh? Y ya, pues ahí la lanzáis y, y va bastante guay, la verdad. Jeffrey, eh, tres, el primero 100, me encanta. Bueno, dejamos a la niña, ¿no? Queremos ya empezar la muerte y destrucción. Ah, vale, que aquí no es, loco. Vale, ¿De dónde ha dicho Jeffrey? cállate de...? Ni, niña rata <risa> vale, ya está. Se lo he dicho Me cae de la puta. leche Ese Literal es demasiado o sea, madre mía Es, es muy eh, Pepe, Pepe Frog, ¿eh? La niña es muy Pepe Frog ¿Y esto? A tu madre y a mí nos encanta esta canción What the fuck Buah, este bebé tiene pinta de malévolo, ¿eh? Este bebé es malévolo, ¿eh? Haceros caso Haceros caso que es súper, super malévolo Creo yo, ¿eh? O sea tiene toda la pinta de ser un bebé malévolo. Ah por el ba por el bater por el bater por supuesto por el bater. Eh, una me la medicación de mía eh, sigue que sigue un régimen muy estricto desde eh, el accidente increíble. Eh. Qué va ha me encanta. Es el anticristo se va yo, yo creo que sí que este ya, baby es el anticristo hazte caso eh yo creo que sí esto es como un ritual eh Vemos ahí fotos y yo se ha abierto la puerta solo mm, O sea, ha abierto sola Y yo todavía no he empezado ¿Qué pasó Álvaro, mi hermano? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue el fin de... grande? Ahí estamos por fin en Resident Evil Increíble, la ropa de Rose para mañana Por fin, tío Pero el regalo también de, de, de cumpleaños Me cago en la leche Sí, por, o sea, es que eh, va, O sea, por cojones mmm, Por jugarlo, porque realmente después ya sabes Álvaro, que puede llegar a ser que Tenga un público diferente y caiga en el olvido Y me da un montón de, de paranoia, la verdad O sea, literal Porque, no sé, no me gusta que se infravalore Un juego, obviamente Coger, voy a coger el bubo El marsupial Y <risa> está flipante, la verdad Monkey Ball, loco O sea, está interpretando a Monkey Ball, me lo parece a mí Increíble ¿What the fuck? También que he hoy antes, Jeffrey. Es la cosilla. ¿Y cómo estamos, Álvaro? No, es y nos lo hemos tenido que pillar por narices. Pero está muy, muy guapo. supa un macaco! O sea, eh, oh, oh, espérate, así lo es. Un macaqueo, ¿eh? Un macaqueo. <risa> Vamos a ver cómo es, o sea, era. O saquera, la, la A y la D, ¿no? O sea, la a y la D. El, Hostia, tú, tío. La niña hace ruido raro. ¿Os imagináis que esto es como un furúnculo, un fumúnculo de todos los cojones y yo, la niña realmente ni fum, o sea, ni, ni, ni existe? Madre mía, que. Mira, o sea, siempre wow, estoy, siempre qué siempre. calidad, ¿no? De fotos, loco. Lucas, siente, ¿cómo estamos, campeón? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha ido este. Bueno, este tiempecito, grande. Aquí estamos, en el fucking Resident Evil, por fin. Eh, vamos a acostar ya a la niña y, mat y matamos ya al y canto. Pues, tío, me, me cago en la leche. Totalmente, Seba, That Simulator, tío Me he quedado en la hostia Pues muy bien, la verdad, hoy Lucas sentí bastante bien, emocionado Porque creo que no tocaré Fortnite de hasta mañana ya O sea, literal, y si juego esta noche, pues juego no Resident existo, Evil VJ este solo. solo Lo voy a jugar en directo con vosotros, ya está Es lo único, ya cuando eso, velaré muchas muchas runs diferentes Que es lo más guapo, la verdad Que es la cañísima, ¿puedo es la pelota, tío? Si le pego, o sea, qué guapo, tal O sea, la dimensión de las cosas está bien hecha, en verdad Aquí, eh, aquí ma, ma, me cago en la leche O sea, parecía que iba a entrar algo o alguien O sea, brutal Muy petado tarea, me cago en la leche Ya veis, Lucasenti, siempre meten bastante presión Actualmente, ahora Porque eh, con, con el tema del COVID se ha ralentizado todo un poco, ¿no? Y también es natural que tengan ese tipo de De forma de ver, ¿no? Las cosas a los profesores o directamente el claustro de, de profesores Que determinan eh, cómo pueden llegar a ir los trimestres, ¿no? Ya lo sabéis, que eso también es bastante tedioso. El Left Fordea, la verdad, va, el Left 4 Dead... Dios, qué, ¿Qué coño. A el de Left Fordea de... es bastante antiguillo. Está guapo, pero es antiguo. Oh, sí, o sea, si eso. realmente eh, tenía ganas de una secuela de Resident Evil y mirad, ¿no? si se acaba de cerrar eso. Es diferente. Es diferente. ¿Qué pasó, Draco Memory? Buenas tardes, mi hermano, que no está mal, o sea, yo cuando era pequeño pues jugaba, o sea, literal, pero ahora mismo un juego que está fuera del meta, pero totalmente, este es como una, una cápsula del tiempo Está guay, pero forma parte ya de los retro, literal, o sea, a lo mejor muchas veces para jugar algo retro pues me pongo el Mario 64, que me transmite una, una nostalgia enormísima, tío ¿Y cómo estamos, Draco Memory, mi hermano? Vas a flipar con el final, ¿en serio? Qué gachón, tío, ya sabía hasta el final Yo no lo he podido ver, no he podido ver spoiler He dejado de ver a Canecro y todo Cuando jugaba, todo, todo, todo Todo, mis hermanos, o sea, literal ¿Dónde coño tengo que ir, bro? Ah, vale, a comer Tío, sí, qué buena pinta tienen las papas, ¿no, loco? O sea, what the fuck, tío, mía ¿Qué coño te pasa en el cerebro, loca? Y es eso, campeón, está, está fuera bien, de Lucasenti Está un poquillo fuera del meta, ¿no? pero lo juegan en su tiempo bien. Hay juegos que pasan, como ya sabéis, ¿no? Es una etapa y bien, lo jugamos bien, porque está es? así Papá, es si ves un... que no comento aquí sigo, pero estoy eh, Muy es concentrado en el juego y estoy desayunando, vida. que aproveche una ese desayuno yo ta, Es que estoy flipando vale. también, Todo tío desampo. Yo te aviso cuando sí. ya me retire Sin pro, les ley, muchas gracias, mi hermano Alan Y además que también por la mañana la mañanica Mi hermano ¿Y cómo estamos, Memory Con la niña, seguro que sí La niña es un demonio, creo yo, ¿eh? Te van a ya de matar zombies, bueno, es que, zombies eh, mm, wolf. Lo ves, nos tíos. Lo ves, tío, Barbia Entrenamiento militar Regina, Rose. Bueno, al menos estamos juntos. Tú, What? yo Rose. No, Rose no. Ahora todo va. A ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Clel, ¿Es bota que no mierda, puñeta. Estoy ¿por qué estás tan <risa> ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía bota mierda, puñeta! ¡Me la acaban de disparar, puñeta! ¡Oh, Gas <risa> Gans O'Neillier! ¿Qué? ¡Psycho Killer, bro! ¿What? ¿Mía? ¡Mía! ¡Oh, Dios! <risa> Chris. Dios Chris! ¿Qué pero hecho? no se parecen nada, ¿no? ¿Qué le pasa a la cabeza a Chris? Manito, ¿Por qué? esa es la primera, esa es la primera weapon de la ronda del valor puñeta. Es la primera, la primera pistola de la, de la ronda del valor puñeta. Chris, ¿Qué, ¿qué te pasa? En, ¿En su culo bota mierda? Increíble. What the fuck. Yo me acostumbraría a, a, esa cara, eh, a esa cara a casa ni yo, muy grande. Me cago la leche, super grande Draco Memory. Bueno, voy a entrar a la clase. ¡Sospejalo! Muchas gracias, Lucas Senti. Espero que vaya bonito, mi hermano. Me hija? cago la leche, que te que sea, sea menos. La Oye, menos. Sea, a la verga purverizado, brutal. Tan, tan, tan, tan, ¿Y tan, tan, ¿Y? tan, tan, tan, tan, tan, La niña es el secreto, es la llave al pandemonio Me cago en la leche. ¿Qué pasó, Mao? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va este lunesillo es poderoso? Y por supuesto, ¿cómo hay este tiempo? Grande. No, Pobre niña. Pero, el bebé tiene algo. El bebé tiene algo. No, no pasa nada, Lucasenti. No. Si tenéis clase, no, no, no, no problem. O sea, vais a ver el review eh, directamente en YouTube también. Es normal, mago campeón, estás metiendo mucha presión últimamente, eh, mi hermanote, pero yo sé que podéis y demás eh, afrontar eh, todos los exámenes que tenéis y aprobar todo. y Vaya iPhone, ¿no? Doctora. Doctora. Eh, pero, ¿por qué eh, la tenían la de de eh, de que dejar a las, las de mamás de como con la cera? De <ríe> Reventadísima la, la, po la, la pobre, tío, la pobre mía. Informa es información católica, uy, no es tan inservible. O sea, eh, eh, a ver, eso es más o sea, superfluo en ese sentido Vamos, El bebé no tiene... Bien, ¿No tiene algo? Vale. ¿Es, ¿Es algo? ¿Qué? Ya lo hemos hablado What the fuck? Pero mejor eh, en vivo, papá eh, Yo sí, te lo prometo sí, que, no, que no, eso sí no, es cierto, no, Alan no, En vivo la reacción y todos os partéis la caja O sea, partí vale, la, la, la que polla, que tío me Viendo cómo me, me, me, me parto la polla entonces, jugando qué pasa? Con vosotros, tío, la cañísima Todo saldrá bien, confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Sidan. Wow. What? ¡Tú! Y yo chica la paranoia que está teniendo no el pie. ¿De qué estás hablando? hablando? Y dice se se seguido enhorabuena, mao. Vamos, O no. <ríe> que, que, vaya Draco Memory, ¿Cómo os habéis visto el final ya, tío? Me cago en la leche, tío. Tengo tío. que cogerlo. Gente. Wow. Le daremos duro esta semana, ¿eh? ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás, mi hermano? Eh, se lo he decidido con Y Encima Resident Evil. Por fin. Ay, Gareth. Wow. Increíble. Me cago en la leche, tío. Vídate el bebé con el realismo que está hecho. Parece una fucking eh, foto, ¿sabes? Literal. Se ve guay, ¿no, ¿no lo veis lento? ¿No veis nada en plan...? No, no, o sea, se ve cool, ¿no? Si en algún momento se ve raro o algo, decírmelo ¿Y cómo estamos? ¿Saben cómo va el lunesico? Grande, comienzo de semana wow Con el Resident Evil por fin, tío Increíble, ¿eh? Ah, ¡Alto pique! ¡Alto pique! ¡Alto pique! Aquí llueve, campeón Mao también Está haciendo mal tiempo, la verdad ¿Dónde irá este pavo ahora? O sea, easy si? El que diga spoiler se come un permaban, eh que, que ni que venga llorando se lo quito, qué chica No, no, o sea, no perma permaban, claro O sea, no spoilers ¿Dónde está? What? secret What Rose Joder, no puedo dejar La eh. vida, eh, los ojos Ah, con las lágrimas eh, Intenta quitarte las lágrimas, campeón A full Exacto, la, con, o sea, la continuación de Resident Evil Biohazard del 7, eh Qué fachero, eh, vienes hoy con esa camiseta, eh Que lo son, que gacho de este Sam Y yo, porque no sabía en verdad que se iba a montar aquí el folclore Con el Resident Evil y eh, Bill Gates, eh, te lo prometo Pero me decía así esta mañana Vale, eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo Poner a salvo a Ethan y a Rosemary Winter, transportar a las Winter a la zona C para reconocimiento Necesitamos al menos dos agentes para el transporte Se fue a la verga, ¿no? Ya sé en qué gastarme mi dinero, me encanta Joder, yo quería eh, verte Pero eh, no quiero spoilear No no pasa nada, o sea, el juego en sí ya Yo que sé, hasta que no lo juguéis eh, Spoiler va en todos lados <risa> Estoy sufriendo eh, por, no, eh, por no decir ninguno que gacho hoy que Drago Memory. <risa> nada, nada, en plan, no, no hay permaman Sé que no... Sé que guapo, loco Sé que no lo has dicho a malas intenciones ni nada Ni como spoiler, qué guapo O sea, mirad la puta nieve Podré mear ellos en la, en la nieve ¿Se quedará la huella? Qué guapo. La niña parece real. Eh... Sí, es eh, fucking realista, ¿eh? La niña. O sea, imaginárselo lo que no. Se nos aproxima. Mmm. Susto ya, o sea, literal. ¡Un link! ¡Me cago en la leche! Voy, espérate un momentillo, voy a darte Permín. Eh, un segundo, espera. Vale, el tirón así se puede. ¿Me equivoqué? ¿Te doy permiso o no, campeón? a Abezari. No, no pasa nada, leñi Yo lo siento más por vosotros que me cago en la leche O sea, que, que, que os, os expulsa La primera vez son 5 segundos y los lo siguientes son ¿Qué cojones, tío? Momento oscuro, eh, momento cague Yo no sé cómo lo veis vosotros, yo no veo nada Literal Papá eh... Hace frío, puñeta se viene, se viene eh. Es que yo nunca he jugado un Resident Evil con un ordenador No sé agacharme No sé agacharme, hermano LOL Qué realista, en verdad, la puta mano eh, se, se la ha cortado al instante y yo Pero ahí va Es que no olvidemos que esto es Me cago en mi vida, o sea, eh, screens O sea, directamente susto por todos lados Tengo miedo de... yo por ahí no paso Guay yo la verdad, eh, Mau, tampoco pasaría después de ver cuervos. Eh... Muy tío, esto es Dark Souls, tío. Esto es Dark Souls, no me jodáis. Joder, cuántos cuervos loco. Oh shit, bro. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Go. Oh, Dios, pero están como ¿qué? Cazados loco. ¿Qué follao, no? Buah, Se viene. ¿Qué hijo de Eh, Pero, pero, pero, pero, pero cuervo, tío. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué? Es lo, de, lo del boxeo? What? Increíble. What the fuck? Bajeo en todo el play, me encanta. Tengo miedo brutal, eh. Ah, no pasa nada, campeón. A pesar y todo lo malo fuera eso. Me da dos, eh, Para llevar, por favor. Eh? Mamá mía, Alan, te lo prometo. Ahí había infinitos cuervos, tío. No veo nada. Lol, y yo, yo suena a muerte, eh. Está avisado de, de, de. Sí, sí, sí, completamente. ¡Oh! ¿Qué es eso, bro? Puto cuervo, Dragon Memory, macho. Dindo, espero que te vaya bonito, mi hermano. la clase, un mega abrazo y después nos vemos. Ya sabéis que el directo acaba de comenzar. Y empezaba antes incluso hoy. Tenía ganas. Eh. Truchas, tío. Después volveré sin en campeón. Un mega abrazo. O mucho ánimo en la clase. Y darle bien duro. Hostia, tío, los cuervos, brutales, eh. Están súper putos, bien hechos. Literal, eh. Está súper bien hecho, loco. Vale, por la ventana. O sea, no, no hay nada eh, Esto me huela a paniqueo, tío Me huela a paniqueo, ¿eh? Me huela a paniqueo, loco voy a, voy, a, voy, a, voy a meter un susto, tío, en breve O sea, va, eh, aquí tiene que haber algo Vale, cuantito que lo abra Un mm, susto o sea ¿y eso, bro? ¿Qué cojones? O sea, es una comba Hecha con cepillo Una planta disecada El grifo No, no hay agua, o sea, no hay agua literal. Eh, botas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? Papá Samu, eh, te acaba. Se acaba de ir a comprar a los chinos. Eh, no, es que, no sé qué hacer mientras tanto. ¿Qué gachón? ¿Cómo estamos, campeón? Supermanu, ¿cómo va este lunesico? Aquí estamos en el Resident Neville, por fin, tío, por fin. ¿Esto qué es, loco? Y yo, y yo, hermano, ahí hay algo, bro. Manito, manito, mire usted, manito. Mire usted. ¿Quién está ahí, hermano? Qué cojones, bro O sea, yo Aquí tiene que haber algo Para tastear, loco O sea, aquí tiene que haber algo Para tastear mmm... Literal Papá, eh Se lo bajo ¿O está... El juego está bien, ¿no? Lo vi... lo vi bien campeón, Becedari Listos para gritar Brutal No te fíes de esa persona ¿Oh, What? Tío, eh... exagerado La comemory O sea, literal eh... No sé por qué coño Ha sonado eso ahí Pero me gustaría tastear Qué hay ahí Pero no hay nada Parece ser Así que nos metemos aquí, ¿no? Eh... Tiene todo el pintorro se viene, ¿eh? No, es, no veo un pimiento, ¿loco? No, no, no No veo un pimiento, ¿what? Eh, cálmese, ¿vale? Cálmese, veamos a ver. Chusto, ¿qué es? Satanás, ¿loco? O sea, vaya Satanás. Espérate, voy a darle la vuelta a ver si hay algo o algo que hacer o algo que pulsar y accionar o algo de Resident Evil. Nada, nothing. Ayer te picaste al Fortnite, qué grande este Álvaro Yo la verdad es que hoy he jugado solo dos, eh, bueno, dos horas y media. Pero vamos, hoy es full día de, de, de Resident Tenía muchas ganas de jugarlo Tío, exagerado, bro Pero ¿quién coño hay, allá de arriba? ¿Hay ahí arriba? Ahí hay un cadáver No quiero Además que he intentado no spoilearme por ningún lado Tío, literal, bro ¿Quién eres, bro? Es una puta rata rata ratatuit, tío Ya lo sabrás eh? De que no te tienes que fiar Madre mía Eh, hasta es una prosa arte caso Chicos pareados ¡Eh! Me cago en mi vida Resident, eh, eh, se, ve, se ve increíble, te lo prometo Álvaro o sea, se ve este ¿Qué es eso, loco? Se ve súper guapo Además que está inspirado en, en muchísimos Dark Souls incluso Porque, bueno, de Evil Dead He visto muchas cosas por ahí que no debería haber visto Están guapísimas, o sea, los bosses todos Tío, hermano eh, mm, eh, mm, eh, F eh, Ahí hay alguien Increíble De <risas> verdad, o sea, what the fuck Uh, sangre con sangre Igual a infección eh, bacteriana Ah, literal, que ha partido todo eso O sea ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? What the fuck? Ya, es de día Bueno, voy a ver, voy a ver Voy a ver si me puedo llevar algo Pero yo creo que no, que no me puedo llevar nada Yo, eh, y, mi y mi afán de llevarme cosas, tío Eh LOL es de noche, tío que es un monstruo que Es un hombre lobo, campeón vaya a verlo W doble saltar Si lo veis No relajéis que soy hombre Me encanta que traga a Vamos a ver Si lo veis lento Algo avisar Porque si hay bajada de FPS Se puede llegar a ajustar Yo me acuerdo que sí ¿por dónde coño voy? Lol A ver, no, no, no voy, bro No voy A ver O es por aquí O es por aquí O sea, hola, bro Por aquí, ¿no? Ah, vale, vale Por arriba, por arriba Es día noche Sí, es ¿eh? raro Yo supongo que también será Por estos árboles soy un niño, me encanta nada, pero no. Más y cosas así normales dentro de cabe. Si lo veis lento, avisado algo, eh, literal, eh. Que yo porque, ¿Tú tío, tú tú mapa, tú tío, tú es porque... Dios, qué mapa, tío. Es Honor Londo, bro. Resident Evil 4. Increíble. Se nota que está, que está gozando el juego eh, Solo te falta gemir Y yo es que te lo prometo, Manu Que tenía muchas ganas A ver, me estoy todo el día metido en el competitivo La verdad, para un juego que se puede llegar a disfrutar Con todos vosotros eh, Es increíble Es increíble Además que es como que es de historia Al mismo tiempo también está guapo Porque conserva el toque de los juegos de Capcom Y es normal, abrazada de cata. Es la cañísima. O sea, son juegos de Capcom, Resident Evil eh, Pura infancia también, juegos de terror Se, se caballo, tío, da mal rollo, ¿no? Dame mal rollo, si se ve lento avisar, y yo y todos los huevos de la gallina, macho ¿Ahora quien hace la tortilla de patatas, tío? De papas, macho O sea, eh ¿y eso, tío? O sea, jeringuillas ¿Habrá algo por aquí? O sea, aquí ¿Qué pasó, Nacho? ¡Epa, bro! ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Es un burro? Pues ese burro estaba eh, tiesísimo, ¿eh? arte este caso, Manu Estaba tiesísimo Si lo veis lento lo que sea, avisarme Ese Nachidor con el meme... Te lo juro que eh, apareció un cuervo y le ha dado eh, una hostia eh, a la pantalla por culpa de su reflejo. Yo te lo, te lo prometo que, eh, bueno, eh, eh, bueno la, la memoria muscular no y los altos reflejos que tengo ahora es eh, ridículo. También de siempre estoy como súper agudizando, la verdad, súper, súper agudizando. Me a meto otra vez por ahí. Si lo veis lento, avisarme por favor. O sea, muy vital saber si, si se ve lobo o no. Un momento, voy a coger por aquí, literal, y voy a entrar por aquí primero. Esta casa tan extraña. Una ¿no, Mau. No hay nadie. No hay nadie, claro. O sea.. Si sí, hay eso, tío. Ah, aquí esto es la propia. LOL está súper reventado todo, bro. Madre mía, para pa, o sea, pa matar los bosses tiene que ser súper complicado. Tío, lo acabo de ver, bro. Acabo de ver eso, bro. Acabo de ver algo ahí. ¿Lo veis bien? Vale, nice. Si en algún momento Vamos a estar y lo veis raro, avisarme, ¿eh? Literal, bueno, voy por el otro lado Un momentillo, o sea, no voy a ir por donde está el bicho Porque no tengo todavía arma, no tengo nothing Brutal Vale, aunque es lo mismo Eh, no habéis visto nada por ahí O sea, a veces, Ari, ¿no habéis visto como un bicho moverse? Do, do not enter Por aquí, o sea Me cago en mi vida, tío o sea, Literal No way No, qué raro, pues yo os lo prometo que sí Yo, yo sí he visto algo moverse por ahí lo prometo, eh. Voy por allí, voy a explorar, a ver qué hay. Solo veo. Eh. Vale. Eh. Manito. Manito, ¿usted quién es, manito? Manito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lol! Pero este juego estará eh, un hombre lo siguiente. ¡Sau! ¡Madre mía, brutal! Este, este juego es super gore, tío. Super, super gore, haceros caso ¡Ojo! ¿Qué pasó, Chapa? Por fin el Evil, Village. Solo te has perdido, te has perdido una y menos. es que hoy perdonarme tenía que empezar antes. Se te tenía una paranoia enorme ya con el juego y ha ah, sido sí, un regalo también de Nicole. Increíble. Chapa, muchísimas gracias por ese mega hosting. Grande. Y de mi hermano, yo también he puesto algo, pero parte de, de ello ha sido regalito, tío. Pre-cumpleaños. Brutal. Un momento, yo lo veo raro. Muchísimas gracias por ese mega hosting. ¿Cómo estamos, mi hermano? Me cago en la leche Bueno, esperemos que... Bueno, cuando venga que no haya avanzado mucho Me cago en la puta O sea, igualmente también lo subiré en forma de gameplay Aunque también es lo que ha hecho Alan hace nada Que realmente es lo que mola también verlo directamente a tiempo real No sé por qué, lo veo como raro 12 días para cumple... Madre mía Sabes, es un juego? No, es una película, campeón, lo que ha hecho Draco Memory Y sí, chapas, 12 días, tío Ya. Me hago anciano, eh o sea Me hago fucking anciano, tío Ridículo Vale, he llegado al mismo sitio va ah, me, me, me piro, me piqueo, me piqueo, me piqueo Es una saga de películas, gore Sí, está, está guay Lo que pasa es que verlas todas eh, juntas eh, Son brutalmente locas Cabezas de alce eh, ¿Qué, ¿Qué es esto? Un ritual satánico, tío, de cabras, loco ¿Gores qué? De, de, mucho, de mucha sangre que han a besar Y eso ya cuando seáis se, se más mayores y Decidís verlas, por supuesto Mata a los gorriones que da munición, ¿te imaginas? O sea, sería la caña de monería en Evil 4 me mola el rollo que tiene el Resident Evil 4, ¿eh? También, está muy enfocado, tío Vale, eh, señora, señor eh, mm, Hola Gracias ¿Por qué se me abre? Ey, tío Tío, y mi cuchillo, bro Ah, del tirón O sea, del tirón Vale, tengo una navajita, tío Navajita marronera ¿Qué es esto, tío? Medicamento, increíble Por supuesto, leño Dame un nanosegundo, Super Jeffrey Nah, yo estoy acostumbrado, me encanta no lo vea así, son un poco... Eh, va, va, va, 18, eso, son muy gore. Y chapas, ¿cómo ha ido la mañana, mi hermano? Esta mañana de... Bueno, el eh, lunesito sí poderoso, ¿cómo ha empezado la mañanica? Si me da un cuchillo, será porque algo viene, tío. Interactuar. alguien por aquí? LOL tiene hasta raná, caro. Yo empezaría a ver... Eh, primero empezaría en Wall Street. Pues mira también, ¿eh? eh esos son buenos títulos, tío. Arte caso, Dragon Memory, GG. Me flipaba. O sea, me flipaba... O sea, Freddy, Freddy, tío, es, es entrañable. Súper entrañable, ¿ah? Mega entrañable, la verdad, de lo que dice igual. O sea, está loco, tío, el puto Freddy Krueger. Eh, me arriesgo a, a, a abrir esa cortinita. O sea, estar a alguien luchando será un susto, tío. Oh, no, no, me cago en mi puta vida, hijo, hijo. Exagerado, hermano. Y eso que era una persona. ¿Quién eres? Exagerado, loco. ¿Quién te envía? Nadie. Hay como pájaros voladores, eh, estos raros. Sí, eh, sí que hay pájaros voladores, estos raros. Hay un montón de pasa? cosas, tío, con no, Papá, es un juego de esto Está súper diferente. Sí, es, es muy, muy diferente ¿Sí? a los Resident Evil, chapas. Joder, tío, lo habéis visto, hermano. Y solo era el anciano este, el boomer este, tío. Macho, ellos. Sabía que había ahí un susto o algo, pero. Me he asustado. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! ¡Qué salto pegado! ¡Me cago la leche! ¡Voy campeón! Ta. Un second. Es que. Toma. Toma. Decidete del hombre, es. ¿En serio? ¿Va a morir ya? ¿What? Muchas gracias, chapa. Me cago en la puta, tío. Poníamos los fotos. Ya lo sé, papá. Eh, pero da igual. Eh. Le he dado premios. Muchas gracias. Me cago en la leche. Tío, ¿y eso? ¿Loco? ¿Loco? What. ¿Qué tal, Gunder? ¿Cómo estamos? Claro que me acuerdo de ti. ¿Cuánto tiempo sigo? ¡Grande! ¡Hostia! F. Es farda, ¿eh? Tío, es robarle la escopeta, bro. Ese no es, Ese no es importante, me encanta. Vale, mecanismo de disparo. Eh... F, tío. Eh, eh, eh... ¿Qué cojones, bro? O sea, aparezco en una. En una morgue. Interactuar. Que saco, me encanta, what the fuck, tío Qué coño está pasando Wow, y cómo estamos Wunder, cuánto tiempo sigo, tío Y muchas gracias, lo importante es cuando ¿Qué que gachón. ¿Sos loco? Oh, Underworld Primer Underworld Eh, eh, eh, eh, eh mi puta vida ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué coño era esa cosa? O para que te vaya bonito la clase, mi hermano Después nos vemos, me cago la puta A ver si no me salto mucho, tío, mucho ánimo ¿Por me quitaron las cayonas. ¡Qué grande! ¡Qué alegría! ¿Cómo estamos, Alberto? Me he quedado la leche, tío Espera, espera, espera, ya que estoy... ¿Qué pasa? Yo sé pelea, ¿eh? Tío puta ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, bro? ¡Dar soul, bro! ¡Dar soul! ¡Dar soul, bro! ¡Ja, <risas> Dark dar soul, hermano! ¡Oh, mierda! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, tío! ¡Dar souls! Yo te voy a matar cuchillo a ¿vale, ¿vale? Ahí va. ¡Dar soul! ¡Venga, dar soul, cabrón! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Qué cojones? Ya, Ni mucho menos. Vale, vale ¡Oye! Me cago en la vida Hasta con una tabla ¿Qué? Cojones Vale, bro ¿Qué cojones hay aquí, hermano? ¿Qué, ¿Quién se quiere pegar? Eh, Medicamentos Nice ¡Wow, wow, Me cago en Dios ellos ¿eh? What the fuck, bro ah, Joder, macho O sea, tercer susto Está bien, ¿no? No, no lo digas papá No, no eh, Nunca, campeón Nunca lo podría decir Igual que lo de la sub, a lo mejor lo de la sub da igual, pero la verdad es que nunca me. nunca lo digo. Qué cabrón, tío, juego es... No me da eh, dudas, la única duda es que eh, es culpa de.. <risa> Qué culpa tiene la esposa La esposa pobrecilla, eh Jeffrey pobrecilla Brutal, eh arte caso A lo mejor ha sido una simulación o algo ¿Por dónde me voy, tío? O sea, ¿qué hago, bro? ¿Qué hago, hermano? Matarlo, bro <risa> Vale ¿Me puedo subir por ahí, bro? Ahí ya no está Manito Manito, manito Claro, bro Bien loco, papi ¡Te pille, bro! Oh. Oh. ¡Oh! ¡Buah! ¡Vaya, ahí, pues, loco! ¡Eh! ¿Te parado, ¡Eh! ¿Te había parado, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ven ¡Eh! ¡Eh! ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ven hey, ¿no? ¡Eh! Lo, lo, lo, lo, veo, veo Te va la pinza, ¿eh? ¡Joder! ¡Cuánta vida tiene! Vale, muerto, ok, el siguiente, bro No, no quiero gastar munición, ¿eh? No pasa nada, Alan, campeón, pero lo debería de saber ¿No te leíste sí. lo del afiliado? Ya lo sabrás <risa> Pero en Discord, eh, se ¿sí puede decir que no? Uf, eh. Menos más que ha sido los dedos me, no, A ver, nos, nos ha reventado los dedos, campeón Nos ha reventado los dedos Increíble <risa> ¡Un macaquillo! Ah, ¡Un macaquillo! ¡Y qué guay! ¡Qué chulo! ¡Son los emotes! ¡Qué guapo son! ¡Es Spiderman! Y el del perro me flipa, qué guay A mí hace mucho tiempo que ya no me regalan... Ninguna azul, tío, a, a ningún canal. Y eso que me paso viendo la de Canegro, o sea, me paso a full. Por las noches veo mucho mucho directo también. Mira detrás de ti. lol LOL Es Qué guapo ese, Alan, Harte caso. Okay. Come on! Come on! What the? What the fuck? Me lo voy a cargar a todos, chavales Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, tío Aquí no hay miedo, chavales, aquí no hay miedo A peso descubierto, gente Os voy a dar poco, cabrones Venid para acá Por aquí no vaya a entrar, ¿eh? ¡Pórvora! ¡Pórvora! Interactúa sacos de harina Golpea los para cegar eh, a los enemigos ya qué guapo, tú Hostia, qué guapo Bueno, ya no Guau wow. Ese mote cagaste, brutal, ¿eh? La cagaste, la cagué, ¿no? Entonces vienen todos, ¿no? Exagerado, bro Mira, mira, mira, mira viene, viene mira oh, oh, oh, oh, bro, bro, bro, bro, bro ¿Qué cojones, bro? ¡Telea! Vale, vale Vale, a ver cuántos toques tiene, tienen dos ya Vale, Cuatro, cinco Vale Vale, siete No, no, no, no, no, no, no, me he ¡Equivocado! no, no, Bro, bro. El tirón, bro, bro. Bro, bro, que no, no sé ni dónde darle. Y yo, exagerado, bro, tres. visita. Sí, ahí yo, que se tiene un arma, bro. ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, que hay, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uy, exagerado, bro! ¡Lol! Uh. Oh. ¡Hostia, qué guapo, loco! ¡Poder! Ya, tú, tío Lol. Bro tú eres peligroso, hermano, ¿eh? O sea, ¿tú me sale. ¡No! ¡No, no, no, no, tío! Lo tenía tío. Vale, vale Vale, vale, voy, voy, voy Eh... Vale Vale Por no saber mm, ver Me cago en mi vida O sea mm, mm, mm, mm, No vea la que me he metido, bro ¿Qué cojones, bro? Tío Vale, va, esto me lo Exagerado, bro, ¿eso qué es? Hey. Vale, va, pues te reviento, bro Tío, hay mucho, bro Mierda yeah. Un momento, gente, Perdonarme, pero mmm manito manito manito manito manito manito What? dar soul es este, y yo? Te recomiendo el Walking Dead. Esta fuera del meta, campeón. ¿Qué cojones es eso? Hombre, el lobo, ¿sí? La hierba es solo. La... Sí. Exagerado. Dios mío. Qué guapo este monstruo, ellos ¿sí? Qué guapo. Wow. Madre mía, hermano, eh. Ten cuidado con Santa, ¿eh? Me encanta. ¿Ves para abajo, para abajo? La leche, tío. Wow Satanás, eh. Ese malestar se quita con ibuprofeno totalmente, Álvaro, eh. ¿Cómo se lo cura todo el personaje echándose un mejú en la mano, tío? <risa> me ha mordido un castor. Papá Noel, ma eh, malvado, eh. Quiero unos juguetes, Santa. Es como un Krampus, eh. Es como un Krampus. Qué guapo está el juego, tío. Está muy guapo. Lo, lo, me lo he pasado eh, increíble peleando, eh. Increíble. Lol. Hi. It's How are you? It's Hi.